Aunque todavía quedan algunos que estarán con el cigarrillo, imagino que subirán ahora mismo Pero vamos comenzando, prácticamente no, lo comentábamos en ese descanso Justo donde lo ha dejado Roberto, muchas gracias Alfred donde Gracias Donde lo ha dejado Roberto, el, el showroom es algo que existe, pero ahora tenemos a dos ponentes, a Antonio y a Alicia, que nos van a hablar de las ventajas que tiene la tienda física, que es también lo que, lo que vosotros ahora mismo tenéis. Lo preguntaba antes en nuestra librera y decía, bueno, y claro yo la tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues ellos nos van a dar esas claves y esas ventajas. Os les presento, ya es Alicia Calderón, apasionada de las nuevas tecnologías, ante todo, que es eh, lo que la define y es la cofundadora de Actitud MPT. Junto con Antonio Asensio, que es el que va a hablar primero, que también es consultor de social media para las pymes, formador, y coworker. Así que, Antonio, cuando quieras. Vale, pues buenos días a todos. Un saludo para muchos de vosotros que ya os conozco y conocéis un poco qué es actitud MPT. Eh, nos presentamos un poquillo porque MPT es, eh, son muchas cosas, ¿no? Y MPT empezó siendo eh, mi primer tweet, que es de lo que sale MPT. Es un evento que hicimos hace dos años en el que alguno de vosotros participasteis invitábamos a algún ponente, a algún experto en en temas de tecnología que en un pequeño círculo de 15 personas en charla nos ayudara a explicar qué es todo esto del mundo de la tecnología para para acercarnos y aprovecharnos ¿no? de ahí surgió la empresa Actitud MPT que hacemos servicios relacionados siempre con el marketing intentamos hacer acciones que ayuden a vender Enfocadas a la PYME, el comercio, la hostelería, usando la tecnología. Nosotros la tecnología la consideramos una herramienta, no un fin. Intentamos eh, juntarnos con los mejores profesionales, con gente que conocemos aquí en Valladolid. Creemos que las personas son muy importantes. Para nosotros la clave de Internet, la clave de las redes sociales son las personas, no es la tecnología. Entonces Por eso decimos muchas veces que hay múltiples profesionales con talento que están alrededor nuestro. Y al final intentamos eh, que todo lo que os vayamos a contar aquí, una, una filosofía, es que estar próximos a ti. Vuestro negocio esté próximo a vuestros clientes, vuestros colaboradores estén próximos y tengáis eh, cerca a la gente. Y al final esto es una actitud, ¿eh? esto es una filosofía, es nuestra visión de cómo vemos las cosas. Eh, no decimos ni que sea la mejor, ni que sea la única, ni que os vaya a salvar la vida. Sino es una forma de entender cómo podemos utilizar la tecnología. Sobre todo enfocado para el tema del comercio. Y tenemos un eslogan que es el de conocerse, compartir y divertirse que aplicamos en las jornadas del comercio minorista, las redes sociales e internet. Son unas jornadas que realizamos cada mes. ¿eh? ...en las que están patrocinadas por Valladolid de Tienda en Tienda... ...a través del Ayuntamiento de Valladolid... ...y también patrocina ONO... ...luego colaboran las asociaciones de comercio... ...como Fecosba, como Abadeco, como la Cámara de Comercio... ...tenemos colaboradores como Mr. Q, ...como el NovoTel, como el Grupo H, como Data City... ...nos intentamos rodear de gente... ...al final intentamos que las personas más importantes de la ciudad... ...y empresas locales que nos ayudan a trabajar... ...estén cerca en estas jornadas... ¿Y qué hacemos en las jornadas? Pues lo que os comentaba. Nos reunimos en torno a una mesa, 15 personas, y ponemos encima de la mesa un tema. ¿Cómo utilizar Facebook? ¿Cómo aprovechar Twitter? ¿Cómo aprovechar Foursquare? ¿Cómo aprovechar el móvil? Y hablamos. ¿Mm? No ponemos una presentación aquí como estoy haciendo ahora, sino lo que intentamos es establar, <coughs> establecer un diálogo. Por lo que me gustaría que durante esta presentación, estos 45 minutos que tenemos, que nos va a dar tiempo a ver lo que podamos Si queréis parar, cortarme, preguntarme, levantar la mano, establecemos una conversación, cualquier cosa que necesitéis Porque aunque tenemos una presentación y podemos contaros muchas cosillas, pues a lo mejor siempre hay dudas Y a lo mejor os surgen ahora y luego al final de la charla ya os cortáis y no tenéis, o se os ha olvidado Entonces eh, podemos hablar todo lo que queráis yo os invito a que vengáis a estas jornadas. ¿eh? Sobre todo el objetivo de las jornadas y es el objetivo que os queremos trasladar en esta sesión. Eh, es daros ánimo a los comercios. ¿eh? Es daros eh, esa chispa, quitaros ese miedo a la tecnología. Aquí durante esta semana si habéis estado siguiendo habréis visto cosas muy buenas, cosas muy avanzadas. Habéis visto cómo grandes marcas hacen grandes proyectos. Y estaréis muchos de vosotros pensando ya, pero yo qué hago? Yo cómo me afronto el reto de Internet? ¿Cómo me meto a competir como una gran marca y que no tengo el dinero que tiene una gran marca para hacer publicidad en Google o para hacer un vídeo o para lanzar eh, una campaña de marketing viral? necesitáis un poco esa iniciativa, que sepáis que lo podéis hacer, es decir, las pequeñas empresas, las pymes, tenéis unas ventajas que podéis aprovechar las redes sociales y la tecnología para ir hacia adelante y es un poco el mensaje que os queremos transmitir en esta sesión, daros ánimo que podéis hacer cosas y tirar para adelante. Os lo digo porque estamos acostumbrados, yo por lo menos voy a muchos eventos, hablo con mucha gente, con muchos comercios... Y tengo la sensación de que hay un mensaje que me dicen muchas veces las, eh, los comerciantes ¿no? Dice es que parece que como que la tienda física no tiene futuro sin, sin internet ¿eh? O como que mi tienda no puede generar una experiencia de venta como puede realizarlo a través de una web, de una red social, de una campaña de marketing, cosas así Yo os digo todo lo contrario ¿eh? Yo os vendo a vender y os voy a intentar convencer de que es al revés ¿eh? De que una web o las redes sociales no puede generar una experiencia de venta como puede generar tu tienda. Y que internet no va a tener futuro sin tu tienda. Lo importante para mí, que es lo que os queremos un poco trasladar, es que vuestra tienda física, vuestro local, es lo más importante de vuestro negocio. Internet, las redes sociales, todo eso, utilizarlo como una herramienta que apoye vuestra tienda física. Vuestra actividad, vuestro negocio... ¿no? Pero considerad siempre que vuestra tienda es lo más importante ¿Es la solución para el tema de la crisis? ¿Para las no ventas que tengo? ¿Para el show running? ¿Para todos los problemas que os está pasando? ¿Es la solución LinkedIn, Facebook, eh, un prestasoft, una tienda online? Posiblemente sí, sea la solución El problema es cómo utilizarlo porque es una solución? Porque es una herramienta Dependiendo de cómo utilizáis esa herramienta ¿Os funcionará o no funcionará? Para nosotros, ¿eh? nuestra visión es que utilizar estas herramientas como complemento a vuestra tienda física. Como acabó la presentación anterior, la unión del mundo online y offline. Juntamos internet del mundo real. Pues juntarlo. Pero juntarlo de verdad. Es decir, tienes tu tienda y lo que haga en internet es un reflejo de tu tienda. ¿Eh? Aprovecharlo. Porque si no, ¿qué os va a pasar? Eh, si no vais a montar una web porque internet es la maravilla funciona muy bien que no va a tener nada que ver con vuestra tienda y con vuestro negocio y va a estar ahí y no os va a hacer funcionar vais a montar un facebook para ver cómo funciona esto porque me dice que consigue ventas pero no lo llevo yo o lo automatizo cualquier cosa y no tiene nada que ver con vuestra tienda y al final esas cosas no funcionan puede funcionar para una marca puede funcionar para una gran empresa pero vosotros como comercio local tenéis unas ventajas que podéis aprovecharlo si os enfocáis en vuestra tienda yo todo esto que os estoy contando eh, no es que me surja así de la noche a la mañana un día veo una noticia de que ING empieza a abrir oficinas empieza a montar oficinas físicas una gran empresa, un gran banco que está ganando mucho dinero empezando en el mundo offline eh, todo por internet, todo por teléfono, con su web de repente decide que hay que montar oficinas tiendas físicas eso se hace por algo cuál es la explicación porque así piensa ganar más dinero no hay otro motivo podemos hablar de proximidad podemos hablar de muchas cosas pero la tienda el local físico a pie de calle es una herramienta que te ayuda a ganar dinero y eso lo ven las grandes empresas entonces Cogeros de moral, aprovechar, coger fuerzas que vuestra tienda vale. ¿Eh? Vuestra tienda es una herramienta de futuro. No es algo que se va a extinguir por culpa de internet. Más ejemplos de grandes empresas que valoran el tema físico. Mercadona. Mercadona se autodenomina como comercio de proximidad. En su memoria de 2012 eh, le hace un foco muy especial. Considera que el comercio de proximidad es un referente, es una ayuda que le va a funcionar para vender más. Vosotros, comercios, sois un comercio de proximidad. Tenéis cerca a vuestros clientes. Estáis en un barrio, estáis en el centro de una ciudad, tenéis una ubicación física. Alrededor vuestro están pasando cosas y sobre todo hay consumidores. Entonces es muy importante que aprovechéis eso. No os olvidéis de esa parte. Está muy bien eh, todo el tema de internet y las redes sociales. Pero no os olvidéis que sois un comercio próximo a vuestros clientes. ¿Mm? Las tiendas Apple. Apple, otra gran empresa, otra gran multinacional que vende un montón y que un día decide montar tiendas. Las tiendas funcionan. El modelo a lo mejor ha cambiado. Del tiempo, el Apple eh, monta las tiendas para que tú entres y toques sus productos. Para que conozcas cómo funciona un iPhone. Te maravilles de él y te decidas un día comprarlo. No es una tienda de producto de venta final. A lo mejor vuestra tienda necesita remodelarse, <coughs> necesita cambiar un poco el enfoque, necesita incorporar cosas. Depende del sector, depende del modelo, depende del cliente, depende un montón de cosas. Pero que sepáis que funciona. Y una cosa que me gusta a mí mucho de, de Apple Es que la tienda es un poco un reflejo de su producto ¿Mm? En su producto aparece su manzanita Pues en su tienda aparece su manzanita ¿Eh? Sus productos son con unas líneas muy claras Muy sencillas Pues su tienda también refleja esa, esa característica de sus productos Vuestra tienda, cuando vayáis a montar una web Cuando vayáis a montar una tienda online Cuando vayáis a montar un Facebook Cuando vayáis a estar en las redes sociales tenéis una imagen, vuestra tienda tiene unos colores, tiene una decoración, tiene un estilo. Trasladar esa imagen, trasladarla a internet. ¿eh? Que vuestra web sea un reflejo de vuestra tienda. Unir el mundo offline y el mundo online. Y es una forma de estar en un sitio y en otro. Eh... Me he saltado esta línea. Centrando en el tema de proximidad ¿no? Y lo que os estoy contando un poco De aprovechar lo que es todo el mundo eh, Físico de vuestra tienda Y trasladarlo a internet Es para luego lo que tenemos las herramientas Os he dicho que vuestra tienda Es muy importante Que sois un comercio de proximidad Que tenéis un entorno Vale, aprovechar ese punto fuerte Utilizar las herramientas que os dan las redes sociales Y que os da internet Para potenciar ese concepto de proximidad Tenéis herramientas Tan sencillas como Google Maps ...como Foursquare... ¿eh? ...que os ayudan a estar próximos. Eh, Foursquare, no sé si lo conocéis mucho... ...es una red social... ...que se basa en la geolocalización. Dependiendo de dónde tú estés... ...cuando marcas que estamos aquí en la CV, ...te dice qué personas ahí están... ...y sobre todo te indica... ...qué comercios y qué actividad hay cerca de ti. Eh, cerca porque te está, locali lo está localizando... ...eres próximo físicamente... Y luego también, eres próximo por las personas Es una cosa muy importante que nos han introducido las redes sociales Ya no se trata solo de ser próximo en un espacio físico Sino de ser, ser próximo en el tema de las personas ¿Por qué? Porque cuando yo entro en una red social como Foursquare y busco un restaurante Lo primero que me va a aparecer, sí, son los eh, restaurantes que hay cerca de donde yo he hecho cheque Donde yo me he situado, donde yo estoy Pero también me van a aparecer próximos los comercios, los restaurantes que les gustan a mis amigos, que le gusta a la gente que está próxima a mí. ¿Eh? Entonces hay que potenciar eso. Y en Google más pasa igual. Google está potenciando a través de que os estéis logando en las distintas en, con Google Plus, os estéis logando y estéis haciendo más uno, estás dando me, me gusta, estás visitando webs, te va a dar unos resultados distintos a los resultados que le va a dar a tu compañero de al lado. ¿Por qué? Porque ya eres próximo Te estás visitando ciertas eh, webs Entonces, este concepto de proximidad Está muy bien, pero también genera un, Una gran desventaja para los comercios Vosotros que todavía no os habéis metido Yo como veis estoy En la parte más básica ¿eh? ¿Por qué? Porque muchos de vosotros Todavía no tenéis web Todavía no os habéis metido en este mundo y dudáis de ello Yo os animo a que entréis Y que entréis pronto Porque cuanto más tarde entréis en el mundo de internet Más difícil es que seáis próximos a vuestros clientes porque yo ya en, tanto en google como en Foursquare o en otras redes sociales ya tengo un montón de amigos tengo un montón de comercios a los que visito a los que sigo y si tú mañana te creas un perfil y quieres estar cerca de mí vas a tener que adelantar a un montón de gente ¿Mm? Vas a tener que conseguir muchos check-in en Foursquare, vas a tener que tener, conseguir muchas visitas, vas a tener que conseguir muchos más unos para que yo me dé cuenta de dónde estás. ¿Eh? Vas a tener que hacer un trabajo grande. Entonces, cuanto antes empecéis a meteros, mucho mejor. Y cuanto antes en vuestra tienda informéis a vuestros eh, consumidores, a los visitantes a los que entran, que estáis en las redes sociales, que estáis en internet, que tenéis una web que os visiten, mucho más eh, visibilidad vais a tener. Porque lo importante del tema del comercio de proximidad Es que eres próximo y te conocen Y en internet para que te conozcan tienes que estar ¿Mm? Os voy a dejar otro ejemplo que es el de Walmart Pero este ya os lo va a comentar Alicia Que ya Alicia os va a dar otro enfoque más divertido Con ejemplos más prácticos Vale, voy a poner de pie mejor esto, si quieres no, sí, te Vale, otro ejemplo que... Otro ejemplo que, que os quería comentar, al hilo de lo que de lo que estaba comentando Antonio, Walmart es una cadena de, de distribución americana. Entonces, Walmart está en Facebook, no pero ya no está en Facebook con el perfil corporativo de Walmart como tal. No, lo que está haciendo, y es muy grande, lo que está haciendo es hiperlocalizarse, que llaman. Es decir, que está creando perfiles por tiendas. Pues... Eh, la tiendecita que está o la tienda que está en esa localidad ha creado una tienda, un perfil en Facebook para esa localidad y así lo está haciendo con todas sus tiendas. Es decir, es una gran cadena de hipermercados y supermercados y lo que está haciendo es ser cercano en Facebook, porque se da cuenta que en Facebook con un perfil corporativo no hace nada, no se acerca a sus clientes. vale entonces, resumiendo un poco lo que ha comentado Antonio, trato, trato humano, cercano, eh, fidelización más fuerte, se crean lazos más fuertes, el comercio minorista. Era el día de la patrona de la música y dijo, pues voy a cambiar el escaparate Entonces, y le voy a poner, añadir notas musicales y así lo presentó en Facebook. ¿Qué? ¿Os gusta nuestro escaparate? Pues les, les encantaba, ¿no? A la gente le encantaba. Farmacia Tórtola. Llegó Halloween y puso el escaparate eh, preparado para Halloween. Dijo que iba a hacer un escaparate terrorífico y, y mostró su escaparate. Vosotros sois los propietarios de vuestro negocio. estéis en la tienda y decís: anda, pues no me gusta cómo está el escaparate porque hace muchísimo frío y lo tengo muy otoñal. Hay que ponerlo de invierno, aunque no haya entrado el invierno todavía. Hay que abrigarse y lo cambias en un momento. Una gran cadena tiene que esperar a que le llegue de la central. Cómo tiene que, ¿Cuál es la campaña de escaparate para ese mes? Pues decisiones rápidas. ¿Qué ventajas tiene ser rápido? Bueno, aquí un par de frases ¿no? de Rupert Murdoch. El mundo está cambiando muy rápido, tan rápido que no es el grande el que golpea al pequeño, sino el rápido. El rápido el que, el que gana al lento. La famosa frase de Darwin, que no son ni los más fuertes ni los inteligentes los que sobreviven, sino los que se adaptan al medio. Vale, Y esto lo estamos viendo cada día no es cuestión de tamaño, es cuestión de saberse adaptar el comercio minorista es pyme, vale, el comercio minorista es próximo, es cercano y aquí os voy a mostrar dos ejemplos, Mr. Q Mr. Q empezó online empezaron creando una, una página web, todo online una tienda, dijeron nos hace falta la tienda física necesitamos la tienda física y abrieron su tienda en, aquí en Valladolid, además muy cerca en García lesme otro ejemplo, Valladolid de tienda en tienda, es una plataforma online de comercio para tiendas de Valladolid, cercano, de aquí, pensado en, con el chip online, e-commerce. Ofertas de tiendas de Valladolid, yo lo veo, recojo mi, mi ticket, mi bono y me voy a la tienda a comprar el producto. El comercio en mi vista es local, local, está en una ciudad, en una calle, tiene una, una historia detrás, la calle Mantería, pues aquí lo que nos permite es hiper localizarnos, ya no solo en Valladolid, es que cada tienda, cada rincón de Valladolid tiene su historia, vamos a contarlo, cada tienda, cada familia que hay detrás de esa tienda de empresarios que llevan dos, tres años, cincuenta, cien, anda que no tienen cosas que contar sobre su vida, sobre sus gentes, Pecosba. La, eh, la campaña que tuvo de Precio Justo en la calle Mantería, pues salió la ganadora, le hicieron la foto a Facebook, ¿veis? Una campaña que surge offline, que, eh, jugamos al Precio Justo en las tiendas, la publica en Facebook. Me gusta, sí, qué bien, y yo conozco a la ganadora, es la amiga de mi tía, etcétera. Alicia, perdona, súbete un poquito al micro que lo tienes un poco alto. <risa> ¿Se me oye bien? Sí, pero es para la cámara. A ver, y una, una iniciativa en la que además colaboramos, que nos ha parecido muy interesante. Es una campaña para Valladolid. Cuéntanos una historia sobre tu comercio favorito. Está en Facebook ahora y está en nuestro perfil, en Actitud y en el de Clicua. Una empresa que también está apostando por, por el, comercio, el comercio de Valladolid. Comercio, comercio es tienda, comercio es peluquería, comercio es establecimiento local, bares, restaurantes, comercio es todo, tú sales... Compras ropa en una tienda, te tomas una caña, te tomas un café, cenas, comes, eh, visitas otra tienda, vas a comprar alguna farmacia, etcétera, ¿vale? Comercio, establecimientos local, ciudad de Valladolid. Y el comercio minorista es experiencia, pero a ver, es experiencia en sí mismo, porque es una tienda física, puedo entrar, oler, tocar, mmm, ver, de todo. Una pantalla física de ordenador tengo unas limitaciones, todavía no se puede oler. Me puedo tocar, no sé si con el tiempo, está avanzando muy rápido, pero... <risa> Tengo un espacio físico donde puedo organizar eventos, puedo atraer a la gente a mi tienda, no para venderles, pero sí para hacerles disfrutar de una experiencia. Por ejemplo, en un centro médico estético de Valladolid, Estética Internacional, organizado un evento hace poco con la marca de cosmética de Matarromera, Sdor, en sus instalaciones. Ha invitado a sus clientes y eh, ha presentado eh, los productos de, de Sdor, que él, él también, ellos también lo comercializan. Pues lo, Los clientes además han disfrutado no solamente de los cosméticos, sino también del vino de, de la Ribera del Luero, aquí al lado. ¿Vale? Bueno, Esto lo vi ayer y me encantó. Dime cómo besas y te diré cómo eres. Esto es Calzado Sandor. Calzado Sandor es una zapatería de aquí de Valladolid zapatería pequeñita que está continuamente organizando eventos relacionados con el mundo de la moda y la estética eh, esto es un evento pues, para el 12 de diciembre el jueves en el que va una consultora de belleza y te enseña eh, trucos para tener los labios bonitos y suaves y además te dice cómo cuidarte la cara tal, ¿Vale? ha hecho hace poco otro evento que te, con otra persona colabora mucho con otros profesionales y otras tiendas para es que, sí, se me acaba cayendo es que se resbala para enseñarte a andar en tacones o sea, también muy apropiado para una zapatería ¿no? además tiene zapatos de, de mucho tacón y te enseña a andar, a andar con tacones hizo otro con otra tienda para eh, temas de tocados también pues cómo, cómo llevar los tocados etcétera más eventos. Este es de librería Soletum para este sábado. Han introducido una colección nueva de Berta para niños, entonces invitan a los niños a conocer a Berta en la tienda, y esto está en Facebook. ¿Por qué me he enterado yo? Porque estoy en Facebook, lo he visto, me ha llamado la atención, digo, anda, pues voy a ir este sábado. Si no, no me hubiera enterado, porque a no ser que pasara por la tienda y hubiera visto el escaparate, pues me hubiera quedado con... me hubiera enterado luego y me hubiera quedado con las ganas. Bueno, yo no, los, los niños... Otro evento. Este es el Centro Óptico Cervantes. Va a presentar una nueva colección de gafas. De una diseñadora. Entonces lo va a hacer en diciembre. Ya lo ha anunciado. vale, Ya ha anunciado en Facebook. Que tal día hacen la presentación. ¿Vale? También. ¿Dónde lo anuncian? En Facebook, en la web, en su tienda. Seguro que hay un cartel enorme, etcétera. Al final... Pues te das cuenta de que una tienda, no solo hay productos en una tienda, como hemos visto, una tienda física. Hay mucho más, hay experiencias, hay sentimientos. Y esto enlaza con la campaña de mis fotógrafos que nos ha encantado. O sea, él lo que ha hecho es coger a, a los, está por, por, econ, no, por la facultad de ciencias, por ahí. Él ha cogido a todos los comerciantes de su, de su calle, como es una, un estudio de fotografía, les ha hecho una foto a todos una foto de estudio y lo ha, las ha ido colgando en Facebook entonces claro todos me gusta me gusta me gusta sobre todo los comerciantes de y los comerciantes y la gente que compra en esa zona de Valladolid pero ha ido más allá y luego ha creado un cartel como un, mos, un mosaico con todas las fotos y la ha impreso en papel lo pone en Facebook imprime en papel y, eh, hace la foto en formato digital vamos jugando no con online offline etcétera lo que os comentaba, con la ventaja de que para hacer marketing offline tengo algo muy importante, que tengo mi casa, mi tienda tengo un espacio físico donde puedo permitirme hacer lo que quiera ¿vale? y estáis muy callados yo ya voy a parar de hablar bueno, eh, y me quiero despedir con esta frase, esta frase era la portada del álbum de fotos de Facebook de Ñe Fotógrafos las estrellas de mi, del barrio las estrellas del barrio, nuestros vecinos, nuestros comerciantes, nuestro día a día y el de mucha gente. ¿Vale? Con esta frase me despido. Con alguien de aquí al lado no me voy a ningún, a ningún gurú. Bueno. Y ahora os toca hablar. <risa> Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Os hemos intentado hacer algo muy sencillo, pero sobre todo... Eh, daros ánimos es decir, vuestra tienda es lo más importante conocéis al día a día a vuestros clientes a las personas que entran vuestro entorno eso es muy difícil que una gran marca que un gran distribuidor eh, lo pueda comunicar a través de internet de las redes sociales o de lo que vaya haciendo pero vosotros sí nosotros aconsejamos muchas veces de que por ejemplo el Facebook lo lleve las propias personas de la tienda ¿Por qué? Porque saben lo que está pasando en su día a día. Porque si entra un cliente y tiene una anécdota divertida, lo puede contar en ese momento. Eso es muy difícil que una dependiente del Corte Inglés o un gran almacén contacte con el, eh, el departamento de marketing que está en Madrid y le comente lo que ha pasado y lo pueda transmitir. Entonces, eh, os damos ánimos a que hagáis cosas que pequeñas tiendas de vuestro, de esta ciudad están haciendo cosas muy divertidas y muy funcionales y que al final los clientes son personas, no es un robot, no es una tecnología y las personas nos movemos por sentimientos y al final la pantalla es un poco fría y la tienda es cálida y ahora que hace mucho frío, sobre todo hoy en Valladolid, eh, nos gusta un poco esa calidez, entonces ánimos a hacer cosillas, a empezar aunque sea poco a poco, eh, que ya habrá tiempo para llegar a ser un caso de éxito de las redes sociales. No, ¿no? Y, y también darles la enhorabuena porque a la hora de buscar eh, ejemplos que nos sirvieran a nosotros para mostrar que efectivamente se estaban haciendo cosas en Valladolid, pues hemos encontrado un montón. Un o sea, montón. Eh, esto es una parte muy pequeña de todo lo que hemos visto. Uh -huh. Dime. que alguien haya risado en la realidad de Valladolid, porque alguna vez he tenido la sensación de que alguien que viene directamente de Ibiza cree que expuso algo parecido a Ibiza uh -huh. y que no se ha estudiado la idiosincrasia y qué pasa con la gente que estamos sentados en esta sala. Uh -huh. Que somos gente que venimos del mundo offline, uh -huh. que tenemos que seguir peleándonos con eso porque hay gente que queremos seguir viviendo en Valladolid sí. y alguien tendrá que decirlo. Tierra, y es una tierra complicada sí. uh -huh. y tendremos que aprender a combinarlo y hay ejemplos maravillosos pero aquí no hay un Starbucks abierto uh -huh. y la gente se mueve por un WhatsApp eh, para ir a cenar y todo es maravilloso Lo... es decir, y eso uh -huh. es una novena pues mucha y pues, uh -huh. se nota que habéis hecho un trabajo aquí y también decir que me quedé con las ganas ya no me <risa> que hay restaurantes maravillosos aquí que la gente de Valladolid, la entrada es muy fría, pero que luego somos una gente muy cercana a nuestra uh -huh. uh -huh. y que probablemente los mejores restaurantes no están en Postwar, pero si no se molesta, si toma una cerveza, hay el camarero de primeras, puede que sea antipático, pero le hubiese recomendado el mejor de los restaurantes. Y yo creo que eso lo tenemos que poner en valor. Sí. sí, pues te damos las sí. gracias. Muchas gracias. Sí. Y la verdad es que Valladolid es una tierra fría. Por eso muchas veces. <risa> Sí, sí, hay que, hay que aprovecharlo. No pasa Si compras un buen abrigo. Y no pasa nada. Y yo le digo muchas veces a la gente: es que en mi Facebook no me dan me gustas. Digo, no te preocupes, es que la gente de Baio somos así. Un me gusta de un tío de Baio vale un millón de me gustas de cualquier otra gente. Entonces, ahí está. Pues la voy a dar la razón porque yo no soy de aquí, yo no soy de aquí, soy una enamorada de Baio Y soy enamorada de y tal, estamos muy callados y creo que hay cosas... ¿Verdad? Mira que os invito, sí. pero no me descaso, ¿eh? Yo os puedo... Ya, no sí puedo más, he ¿eh? estado muy callada y a mí, o sea, lo primero es agradecer <coughs> a la semana de las redes sociales porque he aprendido muchísimo. Por ejemplo, <coughs> que mi página web estaba muerta. <risa> <risa> y entonces, pues, bueno, las búsquedas de ProSan la habrán subido en Google, que gracias <coughs> a... Pero, pero, bueno, he hecho... me ha, me ha servido de muchísimo, <coughs> Uh -huh. Yo mismo tengo el papel eh, offline 100% y, y creo que si no me reciclaba me iba a quedar atrás y me iba a morir y no quiero porque soy muy joven. Sí. Pero que yo quiero tener la gente de mi tierra y hay mucha gente, uh -huh. lo siento, pero aunque Mario nos diga que su padre se conecta a internet y reserva, no es la realidad de aquí, de Castilla. Y es muy difícil, uh -huh. que, es decir, estamos peleando por atraer al turismo internacional. Y de hecho eh, sabéis que, que la marca, ya <risa> sabéis que la Funda está, va a hacer una inversión muy fuerte, y los que habéis asistido al Congreso de Turismo Internacional, sabéis que están haciendo una apuesta muy fuerte por traer extranjeros hacia aquí, pero mm. es difícil, uh -huh. porque es difícil. no somos atractivos porque uh -huh. estamos rodeados de, de Madrid, toda la costa y es difícil, entonces yo he echado de menos que la gente que ha venido no se estudie dónde viene, que como uh -huh. mucho que cuestan dinero, que viven muy bien y hacia dónde viene. dónde viene. Y también, ya lo último, yo creo que faltaría esta semana de las redes sociales un par de días de que la gente <risas> tenga la oportunidad de decir, mira, pues yo, con lo que he aprendido, porque sigo diciendo que se aprende muchísimo y que, que todo lo que ha expuesto yo he aprendido, uh -huh. que quede claro, pero que queda un par de días prácticos de que la gente que hemos venido y hemos quitado nuestras horas de trabajo para estar aquí, Digamos, mira, pues con todo esto se me ha ocurrido que esta es mi estrategia, porque no nos engañemos aquí. Si tuviésemos mucho dinero para contratar a un content manager o a un community manager, no estaríamos aquí. Uh -huh. Estaríamos pagando a nuestro community y nosotros haciendo negocios en otra parte. Es decir, un par de días para decir, con todo lo que yo he aprendido, esta, esta es mi estrategia. ¿Qué te parece? Porque ellos somos una muy válidas uh -huh. y aprovecharnos. Y yo te, yo te diría... ¿Me dejas contestar? Sí. sí. Te voy a, eh, me parece muy bien todo lo que has dicho, de verdad, también estoy de acuerdo contigo con que esta ha sido una de las eh, ponencias más cercanas a vosotros, que muchas veces miráis con cara de raro. Pero te hablo de miedo de mi opinión, no estoy hablando de ninguna institución, nada, te hablo de, de lo que yo creo eh, de esta semana de redes sociales. Lo que se intenta sobre todo es intentar abriros los ojos a que Valladolid, estamos aquí, pero existe un mundo fuera que es el online que es global, que es lo que se están intentando explicar durante toda la durante toda la semana y durante todos los años. Sí. Claro, pero eso tenéis que hacerlo vosotros, un, sí. un, un estudio interior de con todo lo que me están contando qué es lo que puedo hacer yo con mi negocio, con mi empresa o con mi persona, como es tu caso o el mío de periodistas. Eh, también te da la posibilidad, que no sé si lo sabes, que hay unos talleres después por la tarde también prácticos de cara... A, de cara a esta semana. Pues decía, eso también te complementa que a lo mejor tampoco lo, lo podías saber. Y después la estrategia que tú quieras llevar a cabo, existe este mundo global que te puedes conectar con cualquier persona y esa estrategia que tú quieres llevar, pregúntasela a los ponentes. Tienes ahora mismo su Twitter, tienes ahora mismo su perfil y ellos seguro que te van a contestar porque están todo el día conectados y están todo el día en las redes sociales. Sí, sí, no. no. Sí. Y de, siguiendo un poco con otra cosa que nos has contado, yo he viajado por toda España haciendo consultoría de negocio para empresas y tal. Y os puedo decir que en Castilla-León y Valladolid hay empresas pequeñas que hacen grandes cosas, que tienen muy buenos productos que se venden muy bien y que se llevan en la envidia de ciudades como madrid sevilla y barcelona pero el problema que tenemos nosotros de Valladolid es que no le damos valor pensamos que bueno soy uno más que no hago nada o cosas así entonces animaros a contar vuestro negocio a contar por qué lo hiciste la pasión lo que os gusta porque realmente hay comercios que sois muy pero que muy buenos sí. Nos queremos Os queremos muy poco. Como país, como poco. Como país poco y como ciudad, ciudad menos todavía. Que es lo mejor de lo mejor. Yo no soy de aquí lo uh -huh. Y nos queremos un poco como pymes y tenemos futuro. Y esa es la clave. Y es la clave. Yo es lo que os diría. Es lo que tenéis que creeros y también transmitiros a quienes aquí en, es, sí. en esta semana. Que por eso siempre os invito sí. a que preguntéis, a que les explotéis. Porque ellos eh, conocen este mundo, conocen. Ellos, por ejemplo, trabajan muy directamente con las pymes, con, con este mundo online offline. Pero eso se tiene que notar a vosotros. El interés uh -huh. que tenéis, el, el como decías tú, no he podido ya dejar de, de preguntar y de hablar. Eso se tiene que notar y aprovechar bien esta semana que os da la oportunidad claro. la, la Confederación de Empresarios para vosotros. Uh -huh. Para que vosotros aprendáis y sigáis y tengáis muchísimo futuro por delante. Nosotros vemos que la crisis y todo el mundo de Internet os ha dado un vuelco, os ha descolocado, os ha mareado. Y habéis un, alguno de vosotros perdido un poco el rumbo. Fijaros en vuestra tienda... ¿Eh? Y animaros a seguir para adelante, que hay futuro, pues un poco, y explotar, que sois, tenéis unos comercios, algunos, pero que muy, muy buenos. Y he visto en un tweet del ponente anterior que decía que todo el mundo sabe de todo, pero nadie sabe de nada. Vosotros que lleváis 20 años en vuestro comercio, que sabéis de las zapatillas, que cuando entra un cliente simplemente por la cara, sabéis qué tipo de cliente es y qué os lo va a comprar, explotarlo, darlo a conocer. ¿eh? Y ahí tenéis todo el mundo de internet para, para aprovechar todo eso. Que se, Sabéis mucho de vuestro producto, sabéis mucho de las necesidades de la gente. Bueno, yo vamos a seguir adelante y voy a invitar a que se acerquen todos los ponentes de hoy. Continuamos con este debate que me parece muy interesante, pero con más ponentes que puedan opinar también y dar, y dar su opinión sobre este tema. Así que vale, pues, seguimos, ¿eh? no, no, no os descalentéis, que me ha gustado que de...